Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros eh, ya en una noche más y por supuesto en un inicio de semana especial. Es que todas las noches ya en esta hora eh, justamente que hemos eh, tratado de ir eh, compartiendo con la gente y bueno, hemos adaptado este horario de 6 de la tarde hasta las 6 y media para compartir escenario. Y luego a partir de las 7 de la noche tenemos otro espacio, un espacio informativo para informar de lo que pasa en nuestra ciudad de Catamayo y la provincia y el país. Amigos y amigas, estamos ya en su programa de escenario. Como todas las noches, le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. Ya está acá listo para dar la bienvenida a nuestro invitado de lujo hoy, iniciando una nueva semana de labores. Siempre es un gusto, Leonardo, poder saludarte y saludar a nuestros amigos que nos acompañan a través de este programa Escenario. Como ya lo mencionaste, nos adelantamos unos, unos minutitos porque estamos reorganizando este proyecto de comunicación a fin de que sea el más cómodo para ustedes, amigos televidentes. Así que pues bienvenidos a esta hora, estamos ya iniciando escenario, vamos a recibir en nuestro programa en esta ocasión a un directo amigo muy querido pues acá en Catamayo, muchos lo conocen, algunos van a conocerlo ahora mismo porque de eso se trata, conocer a nuestra gente quienes han hecho bien y siguen haciendo el bien por el desarrollo de esta comunidad recibamos con mucho cariño a carlos arnaldo granda eh, nuestro invitado especial para escenario bienvenido carlos gracias muy buenas noches mi estimado carlos eh, bueno sabemos de su trayectoria de su trabajo de su gran parte de la vida que entregó en las filas policiales en el servicio no solo pues acá en catamayo sino en algunas partes de nuestro país pero antes quisiéramos, Carlos, que nos cuente cuáles son sus raíces. ¿Dónde nació Carlos Granda? Sí, gracias por la, la entrevista. Yo nací en la parroquia de Latín, que perteneciente al cantón Olmedo, de una familia pobre, pero muy respetuosa, muy querida en mi tierra, y más que todo respetuoso de la vida y de todo lo demás. ¿Cómo recuerda a sus papás, eh, Carlos? Bueno, en ese entonces, en ese tiempo, pues, uh, nosotros vivíamos, un, no prácticamente en la parroquia, más abajito de la parroquia, para que muy buenos, para que eso, nos, todo todos nos dieron a medida de sus posibilidades. Y Netamente hemos vivido para ¿no? que bien, sí, sí, agricultores trabajaban en la agricultura, muy bien, para que... Es, todo pasaba bonito y hasta el día de hoy papacito falleció, mamacita todavía la tenemos viva, pero ahí está, seguimos dándole a la vida. Claro, usted también me imagino que también ayudó a su papá en eh, labores agrícolas en, cuando era niño. Sí, sí, sí, cuando éramos pequeños trabajábamos en la agricultura, en esas faenas de siembra de maíz, siembra de caña, siembra de guineo de plátano y café uh -huh. y, y muchos cereales más que se sembraba para el consumo humano. ¿Cuáles son, eh, quizá, tuvo muchos amigos en ese entonces? Quizá hay uno especial que lo recuerda, que lo lleva en su corazón, que, con quien jugaban. ¿Algún recuerdo de él? De la niñez. Uh -huh. De la niñez recuerdo yo con quien jugábamos. Era con mis hermanos, un amigo más de la familia, que el joven... Primo Alonso Flores, Medardo Flores, Arturo Flores. Eran los vecinos y jugábamos con ellos. Mariana ¿Cuál Flores. El, ¿Cuál era el juego que más este hacían, ¿no? que quizá ahora ya no, se, ya no se practica? Se jugaba más antes el uh, rayuela, jugábamos las tapillas, jugábamos la raita jugábamos los escondidos, jugábamos uh, el de la teja. Jugábamos el dado también, que más antes eso se jugaba. Eh, ¿No jugó entonces ya esto de ladrón y el policía de pronto? No, no, en ese entonces no. Pero bueno, de todas maneras, eh, ¿en qué momento usted como que eh, tal vez tuvo ya esa inclinación a, a querer ser como, eh, qué sé yo, un defensor de, de, de la justicia, del pueblo? ¿Algo le iba llamando la atención como que guiándolo para futuro ser un policía? No sí, eso. Eh. sí, sí, lo que pasa es que en ese entonces ¿verdad? mi hermano ya fue policía un hermano mayor que tengo y nos, cuando vino para acá nos inclinaba a, ellos a, a él pues a que vamos a formar parte de las filas policiales y bueno, el que de verdad me decidí a ir fui yo y, y fue el que culminé yo porque mi hermano tuvo un pequeño problema y bueno, uh -huh. le tocó de salir por y el que me quedé en la institución sirviéndolo hasta 32 años fui yo. Yeah. Eh, eh, ¿Qué edad tuvo cuando ingresó al, al curso de policía? Mm, más o menos 21 años de edad. ¿Ya? ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Fue costoso? ¿Tuvo que hacer una inversión? ¿Qué dijeron sus papás? ¿Tuvo el apoyo? Sí, de parte de papacito el apoyo. Le cuento algo de que en ese entonces, verá Que usted ingresaba a las filas policiales donde, donde, usted, le da, donde usted ingresaba como policía y ya entraba ganando. Le cuento, le cuento bien, sinceramente. Yo recuerdo, yo hice el curso en Fumisa. En allá en la, en la provincia de Los Ríos, y créanme lo que de ahí mismo de lo, de, de, de lo que se ganaba, pues uno tenía para, para solventar el problema de gastos, Bien. aparte de lo que nos daba papacito. ¿Cuánto, lo, ¿Cuánto era el sueldo? ¿Cuánto ganaba el policía en entonces? Uh, creo que cuatro mil mil Sucres, no, no recuerdo mucho, hace bastante tiempo, pero así, así era en Sucres. Pero era bastante plata, ¿no? Sí, sí, bastante plata. <risa> y en ave, el Bolsillo. Claro, claro. Sí. Y bueno, eh, recuérdenos de esas, cuéntenos más bien de esas experiencias. ¿En qué lugares sirvió? ¿En qué lugar estuvo más años, prestó más años de servicio? Más años de servicio presté en la provincia de Loja, en servicio urbano, servicio rural, migración, en Guayaquil tuve el servicio urbano, en Quito tuve en servicio urbano. El, el tiempo más más más largo en la vida de policial fue en Loja. En nuestra provincia. En nuestra provincia. Aquí en el Cantón Catamá, inclusive que estuve bastante tiempo. Uh -huh. ¿Y tuvo alguna de esas experiencias difíciles donde el policía está como entre la vida y la muerte? Bueno, que yo recuerde así, hablándole sinceramente, no, no, no, no, no tuve yo mayor problema. Oiga, yo en ese tiempo se manejaba estas cosas con mucho respeto a la institución. A una institución tan valiosa, tan sagrada, tan digna de respeto por medio de, los, de sus hombres que la, que, que la cobijaban, que la mantenían. Yo era un hombre que mucho respetaba eso, ¿verdad? Yo mucho respetaba. No, no, no siempre amigo, por estar revestido de un uniforme. Había ese abuso por parte de este servidor público. No, no, no. Yo manejé esos temas muy, muy continuo para que en lo posterior, no tener problemas. Uh -huh. Y gracias a Dios, con uh -huh. la bendición de Dios y del cielo, y de mis padres y de mi familia, mis hijos, llegué uh -huh. a culminar. Y, y créanmelo, yo le soy bien sinceramente. La institución es muy hermosa. De pronto, uh -huh. aunque nos duele aceptar los malos, somos los que le hemos conformado. Uh -huh. Sí, no pues se, porque... La institución se cree para beneficio del pueblo y, y debemos, de, nos dependemos del pueblo y debemos de servir para el pueblo. Eh, Carlos, en relación a, a, al tiempo de ahora, ¿ha cambiado la institución eh, o en qué aspectos ha cambiado la, eh, la policía? Eh, bueno, me refiero a, a, a, al tema eh, laboral, los, eh, los objetivos en sí, pero también digamos en el aspecto de, del hablemos así del, del camuflaje, de la ropa, de estos accesorios. Eh, yo, yo recuerdo que más antes el policía por lo general utilizaba un, un, un sombrero, ¿no? No sé si nos puede un poco narrar esa, esos cambios que han habido. Sí, sí, sí, sí, por supuesto, en la rural, pues en la rural se, se utilizaba en el tiempo mío, ya el sombrero, el uniforme era khaki, todo, con botas, después cambió de pantalón aceituna, camisa khaki, zapato rebajado, con gorra, en la ciudad más antes era con casco, servicio urbano, en en, en las diferentes otras, eh, otras uh, oficinas eran de civil, otros trabajaban con otros uniformes, muy diferente. De lo, que sea, de lo que ha cambiado para mí la institución policial es donde ya en los últimos tiempos que yo logré, ya logré ese respeto de que la institución nos, no, nos, nos, nos, nos dirigía. Qué hermoso uh -huh. en los francos, en los pagos, en, en ese respeto de oficiales a tropas, de tropas oficiales. Y mucho más a la ciudadanía, porque nos dependíamos de ella. Usted está completamente agradecido de haber sido parte de la policía ecuatoriana. ¿Y qué ha aprendido de la misma? ¿Qué le ha enseñado? Ay, oiga, yo de la institución policial soy muy agradecido y me moriré agradeciéndole. Yo dependo de ella, mis hijos dependieron de ella. Créamelo, yo hice muchas cosas en la institución por mis hijos. Primeramente la educación, tengo unos hijos ya formados, y más que todo, más que todo, amigo, de haber dejado esos rastros tan hermosos en la institución, de tener donde vivir, de tener un sueldo para poder vivir y seguir trabajando para nuestros hijos. Bueno, antes que nada, voy a dar lectura. Aquí acabo de ver un mensaje que nos dice, saludos para mi papá, Carlos Granda, de parte de su hijo, Javier Granda Tabara desde Zapotillo, por ahí está la familia de nuestro invitado Carlos. Hablando de familia, Carlos, eh, su familia, eh, ¿qué importancia ha tenido y tiene quizá en su vida? Lo más esencial es, en nuestra familia es nuestros hijos, ¿no? En el fondo, la importancia más grande que he tenido yo es tener hijos educados, hijos que mucho me respetan, hijos que han... Que, que, han, se han dedicado al estudio y, y, y en, en, en espera de que yo, al menos yo, que se preparen y sigan adelante y crezcan bajo un respeto a ellos mismos y después a sus padres. ¿Qué ha significado y qué significa su esposa? ¿En qué momento la conoció? ¿En qué circunstancias de la vida y cuál es el valor para, para ella en el hogar? Ella, ella La mujer en el hogar, amigo, es la, es, para mí es el pilar fundamental en el hogar. El pilar fundamental es la mujer, al menos cuando funciona de verdad el hogar. Para mí ella ha sido lo, me, lo más grande de mi vida debido a que todo se ha manejado muy bonito, respetando muchos parámetros de nuestra vida y... No ha habido mayor problema que lamentar, ni que, ni que, ni, ni que criticarlo de ninguna índole, porque, bueno, todo ha pasado de una manera muy hermosa. Don Carlos, aparte de la policía, de este servicio, que bien lo ha realizado durante todos esos años que usted nos contó, pero también tiene aparte un, un don especial, que es el arte, el amor a la música también. Eh, cuéntenos esto, eh, ¿cómo, ¿en qué momento usted eh, sintió también esta, este apego a, a hacer música, a cantar? Sí, eso le cuento de que en, desde la niñez yo cantaba con un hermanito mío, se llama Nicolás, con él cantábamos en muchos programas que habían en nuestra tierra. Después asunto, por asuntos policiales no, no se pudo grabar, pero al último de la carrera ya encontré un compañerito. Uh -huh. para poder para poder grabar estas canciones que yo las tenía ya en, uh -huh. en letras para, para poderle poner música y grabarlas directamente ya ¿no? entonces eh, el, en, de una manera tan cómo le explico de una manera tan hermoso se grabó esto debido a que se le cantó con esa énfasis a nuestra tierra a nuestro cantón Usted grabó, grabó una canción eh, propia, ¿no?, para eh, su tierra donde, donde nació. Sí, tiene cantón, mi tía, perdón, tiene mi cantón, eh, Colmedo tiene su pasacalle, la parroquia tiene su pasacalle. Ya. Le cantamos un, un pasacalle a, a la parroquia y otro al cantón. ¿Y cómo se llaman esas canciones que escribió tanto para el cantón como para la tingue? Este, el del de Pasacalle para Olmedo es Viva Olmedo, el otro es En Sueños de Mi Tierra, el de la tingue uh -huh. el otro es Viva Milagro y así muchos más. Eh, po podemos eh, en este momento hacer una, una cancioncita capela, aunque sea, porque sabemos que usted tiene estas canciones ya grabadas en un material y está creo a disposición, pero quizá pudiera regalarnos un pedacito de, esas, de esos himnos maravillosos de su tierra. Le vamos a. Voy a hacerle a Capela un pedacito del Pasacalle al cantón Olmedo. Con todo es un gusto. Pasacalle, muy ritmo, muy bonito. Dice: Cosmopolita te llamo, cantón sureño de mi patria, cuna de hombres valientes, de tradiciones también. Eres cantón pequeñito, pero de gran producción. ¡Bravo, bravo! ¡Qué bien, qué bien! ¿Y, ¿Y estas letras, en qué momento sale esta letra? ¿Cómo se inspira a Carlos? Bueno, le, hablándole sinceramente, a mí me gusta la música. Yo, yo he tenido inclusive el himno de mi parroquia, que lo cantan en diferentes momentos que tienen de fiestas. También soy el actor del himno a la tingue. Uh -huh. A mí me ha gustado la, esto, la... ¿Cómo le explico escribir música? Yo, eh, y, y no solamente tengo. Sino, no, solamente, sino, no solamente le cuento, tengo esos temas. Tengo como unos 30 canciones escritas aquí en un cuaderno para repasarlas. Ojalá haya la oportunidad, Dios nos preste salud para seguirlas grabando. ¿Y en qué momento es como que el momento más importante o más apropiado para escribir, cuando se le vienen esas ideas, en la madrugada, al mediodía, en la noche? ¿Cómo es? De repente, cuando uno está trabajando, se acuerda de cosas que pasaron, de cosas que hubieron, y uno se pone un poco alegre, un poco melancólico, un poco triste, alegre, uh -huh. y por ahí se va acomodando, se va acomodando una estrofa hasta que se hace canción. Y ha tenido presentaciones, así como Serenatas, Don invitado para que sea a lo mejor el intermediario, el cupido, de pronto, en algún, en algún momento especial. Sí, sí, sí, hemos sido algunas... Sí hemos estado en algunos lugares, no tantos que, que se digan, pero sí hemos estado en algunos lugares. En las fiestas del de, año pasado de julio, creo que estuvimos allá, o de agosto, me acuerdo, en la parroquia cantando. Uh, después nos hemos reunido en otro lugar estuvimos en Machala también cantando, con unos familiares por ahí. Sí, sí hemos salido, ¿para qué? Sí hemos salido. Mi papá es el mejor del mundo, es valioso ser humano. Y un ejemplo a seguir, lo amamos, y gracias a él somos grandes profesionales, escribe Juanca Granda. Ahí está la familia, ¿eh? Y ahí se ve el reflejo, ¿no? De tal palo tal astilla, dice. Tal palo está la astilla, dice el refrán. Así es. Carlos, bueno, yo creo que lo que se siembra se cosecha, ahí están los frutos y pues eh, nada, quisiéramos de que eh, ese sueño pues siga adelante. No sé, ¿cuál es cuál sería su sueño? Sabemos que ahora ya está fuera de, la, de las filas policiales, sin embargo, eh, está con la familia, pero mientras uno vive, hay posibilidades de seguir aprendiendo, de seguir haciendo algo más por la vida. ¿Cuál sería su, su deseo en los próximos días? Su sueño, quizá su proyecto. Para mí sería de seguir trabajando, seguir, seguir dándoles ejemplo a mis hijos, porque de todas maneras ellos son, ellos son el reflejo del, de, de, de mi existencia, son ellos. Uh -huh. Yo quisiera seguir a, al lado de ellos hasta, hasta que Dios me tenga en este mundo, porque dice el refrán pues, que padre y madre solo una sola vez, una sola vez. y él es el, el eje principal en el hogar para sus hijos. Uh -huh. ¿Ya? En, en ese tiempo cuando estaba en la policía, ya me imagino que hacía música le invitaban también para que haga alguna presentación, alguna experiencia que usted eh, no olvida de esos momentos importantes al menos en la institución no cantamos le cuento sinceramente porque más antes era el trabajo más uh -huh. exigente le cuento no habían francos de pronto cuando yo ingresé no habían francos, solo habían, se trabajaba dos jornadas y le daban un día franco, dos días, y de pronto estando lejos era bien difícil regresar a la casa, entonces más bien en los tiempos de descanso en, en las instituciones, en la institución policial que nos encontramos, pasábamos repasando, recuerdo tan patente con un compañero Jiménez, que es de aquí de la toma aquí vive, con él pasábamos repasando ahí tocando cuando teníamos momentos de ocio. Uh -huh. Eh, bueno, sabemos que he grabado un, un CD, ¿no? Con algunos temas. Eh, estos, eh, este CD está a la venta, quizá alguien que quiera, que quiera conocer, escuchar, comprar, este, este, este es su trabajo. ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Y qué tipo de, de, de canciones tiene acá este, este disco? Verá, co conseguirlo lo pueden conseguir en las oficinas del de, de abogado grande de mi hijo, que ahí está, están los CDs. En, en el CD se grabó, parece que son cinco pasacalles, parece que son sí, dos boleros, un balse, dos pasillos, un San Juan. Uh -huh. Bueno, son 12 temas que se grabaron. ¿Alguna de estas canciones así que le guste mucho a su señora esposa y que quisiera a lo mejor en este momento aprovechar para, para cantarle a ella y a todas las, las personas que están viendo el programa? Se grabó un pasillo para ella, especialmente para ella. El otro, el, el, el vals para mamá también le grabamos a mamacita y para ellas, para todas las mamacitas de nuestra familia. Mm. Sí, grabamos un pasillo esencialmente que le, gust, le gusta a ella, Ahí en el, que titula Plegaria. Y podría cantarnos ya como para ir cerrando el programa, que ha estado muy interesante con el trabajo que usted ha venido realizando. Para dedicarle pues a todas las personas, especialmente lo que usted dice, no para ellas, que son la fortaleza, que son la inspiración de, en la vida del ser humano. Quisiera regalarnos un pedacito de, el, esa, de esa canción. El, del, del basecito a mamacita a las madres, uh, le voy a cantar un pedacito de las... Pues sí, entonces, vamos a escuchar ese pedacito pues sí, de ese vals. Sí, es... A ver cómo era. No, ojalá Valsa mamá es Mistelita, mamá. No recuerdo de este tantas... momento, me disculpan, recuerdo que el inicio de Valde... Mistelita, Samamá mamá titula en en el balsecito. Ya. Yeah. No recuerdo, ya hace tiempos que no hemos cantado, no recuerdo, yo no tengo ni sí. el CD aquí. Seguramente hay que desempolvar entonces esas, esa reliquia que, que pues bueno, eh, ha plasmado Carlos Granda y que están ahí, ¿no? En un, en un CD. Habrá que ir a, a, a buscarlo también y si las personas quieren encontrarlo, pues ya, ya nos ha dicho dónde lo pueden conseguir, en la oficina de su querido hijo, el, el abogado, eh, para que nos pueda dar vuelta la dirección, don Carlitos, para que puedan ir a, a lo mejor a conseguirlo, o quizá un, un teléfono para poder ubicarlo también. Estamos con el micrófono apagado, por favor, si lo podemos activar, mi estimado Carlitos. Eso, muy bien, ahí se ah, lo vamos en, a Está En la Cualpa, en al lado de las oficinas de de Cenagua o de la notaría. Ahí lo pueden conseguir, ahí lo tenemos en... Él puede tranquilamente venderles ahí el CD. Es el CD un video, porque se grabó, se hizo el video. Mm, yeah. Muy bien. Queremos eh, agradecer a don Carlos Granda, no ser que Leo tengas alguna inquietud. Eh, vamos a agradecerle pues, a nuestro invitado y que nos ha dejado picado prácticamente con eh, esa canción y, y quizá en otro momento podamos... Eh, tenerlo para que nos siga cantando Leo. Así es. Bueno, muchas gracias, eh, don Carlos. Eh, estaba con la, con la inquietud, pero ya usted me despejó esa inquietud y ya nos manifestaba que también los temas están eh, en video, entonces eh, cualquier persona que, que desee ya lo, lo daba a conocer, estarán en las, o están en las oficinas del doctor Carlos Granda, ya la dirección la ha dado también don Carlitos. Y bueno, también le, le estaba viendo que coincidencia, eh, bueno, la coincidencia también de, de ambos llevar el bonito nombre de Carlos, eso también refleja el cariño que siempre se tiene a los hijos. Bueno, don Carlitos, y yo creo que Ramiro también, ya vamos eh, en la recta final, estamos ya casi llegando al, al cierre del, del tiempo, eh, nada más pues que desearle muchos éxitos y si algún momento lo podemos tener también acá en, en los estudios para que, nos cante alguno de esos temas en vivo y en directo, sería espectacular. Esperemos de que la, también esta situación de la pandemia vaya mejorando para poderlo invitar y poder conversar un poco más ampliamente y también, lógicamente, con la gente que nos estará siguiendo en este bonito programa. Esperemos que así sea, don Carlitos, y que tenga una linda noche por mi parte. Queda con Ramiro Narváez. Acá nos escribe el abogado, Carlos Granda. Y nos señala la dirección precisa, calle 1 de mayo o primero de mayo, y Atahualpa, en la notaría primera del Cantón Catamayo, consultorio jurídico Granda. Bueno, ahí está la dirección exacta para que vayan eh, a, a comprar este disco que, más allá del costo, pues yo creo que es la parte especial, eh, eh, eh, la historia, el trabajo que ha realizado y la pasión que le ha puesto nuestro invitado, Carlos Arnaldo Granda, a este, a este CD, a esta música, y que es música de nuestra gente, nuestro pueblo, de nuestras raíces. Eh, muchas gracias, estimado Carlitos, por habernos acompañado. Quizá unas palabras finales, algún mensaje que quiera dejarnos en este tiempo donde el mundo eh, está atravesando un momento difícil, pero que muy pronto pasará, eh, Carlos la deuda que me queda de no haberles cantado el vals, se hacían a capela, pero en lo posterior será que se cuiden, que se cuiden, sigámonos cuidando, que el, el virus no se ha acabado todavía. Tenemos que estar en en, en en casa para evitar de que nos contagiemos. Y a la ciudadanía, pues que, que acuda a los lugares donde se vacunen para por lo menos tener más tranquilidad y a lo mejor tener esa. Esa, esa garantía de seguir saliendo a visitar a nuestra familia, que, que nos encontramos un poco, un poco distanciados por, por la pandemia. Así es. Así es, eh, mi estimado Carlos. Muchas gracias una vez más, entonces, y a ustedes, amigos, queremos agradecerles por habernos acompañado. En la Apertura de esta semana prácticamente aquí en escenario, Rostros que dejan Rastros. Mañana volvemos a las 18 horas